Lo mataron. No han hablado de los derechos humanos. No han hablado de cómo han paseado a los, a los ancianos, a, a los niños, a los bebés. Ustedes no lo han hecho. Ustedes no han tenido ninguna responsabilidad política con la situación que estamos viviendo hoy día. Yo he sido galeata, me han pegado en la cabeza con una luma. Tengo acá la cicatriz de cómo. Y yo siempre salgo a la calle sin capucha, pacíficamente, y carabineros, ayer ni siquiera pudo llegar. Ayer que no vamos a poder hablar si no tiene necesario. Yo sería. no estoy siendo víctima. Sí. Sí. Sí. Yo sí. no estoy siendo víctima. Sí. Es impotente. Es impotente. Entender que así no vamos a arreglar las cosas. Es que ustedes nos quieren la no quieren no. hablar de todo. No. Nadie Entendente. está peleando, Entendente. intendente. Vamos a terminar el punto 30. ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no no hablaron? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no hablaron? Yo quiero hablar en nombre de todo. Intendente, yo vengo aquí. Quiero una visión de la vida. Yo tengo la visión de la vida. terminar el punto 30, señor presidente? Que... Sí, Escúchame por favor, yo vine a trabajar.